Este chico estuvo varias horas eh, en manejo en la guardia, no estaba en condiciones de ser trasladado a un centro de tomografía eh, para tomografiarlo porque el paciente no estaba estable. Luego se lo tomografió, nosotros tenemos al neurocirujano en este momento de vacaciones, por lo tanto no, no disponemos de posibilidad de realizar el procedimiento en la ciudad, entonces se empezó a gestionar... La derivación. Nosotros para eh, conseguir una derivación, eso no depende de quién pone la ambulancia, como se llega a decir que la ambulancia no, sé, no tiene gasoil o esto, lo otro, es una mentira. Lamentablemente lo que depende es de un criterio médico. La derivación depende de que encontrar un neurocirujano en algún hospital de la provincia que pueda recibir el paciente y que disponga de una cama en terapia intensiva con un respirador. Nos comunicamos con todos los centros donde hay eh, neurocirujano, nos comunicamos con Región Sanitaria Octava, ellos se encuentran de ubicar un neurocirujano, como yo les digo, y en ese caso una vez que se ubicó, se, se derivó. Pero nosotros eh, tenemos que cumplir con los requisitos de la derivación, nosotros no podemos sacarnos el paciente de encima.